Cada vez hay más pobres en México, casi 2 millones de pobres más con Enrique Peña Nieto. En 2012 había 53.3 millones de personas en situación de pobreza. Para 2014, la cifra aumentó a 55.3 millones, según informó el Coneval. El Coneval es un organismo autónomo cuya misión es medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social. El Coneval mide la pobreza considerando los ingresos de los mexicanos así como el acceso o carencia a derechos sociales como educación, servicios de salud, seguridad social, acceso a la alimentación, calidad de la vivienda y servicios básicos como drenaje, electricidad, gas y agua entubada. Según el Coneval, de 2012 a 2014 las carencias de los mexicanos disminuyeron, pero los ingresos cayeron también drásticamente, lo que provocó el aumento del número de pobres. ¿En cuáles estados aumentó tanto la pobreza como la pobreza extrema? En el Estado de México, Morelos, Coahuila, Hidalgo y Sinaloa. La buena noticia es que la pobreza extrema disminuyó ligeramente al pasar del 11.5 al 11.4% y que según el Coneval, la política pública tiene efectos importantes en reducir las carencias, por lo que de no ser por los programas sociales, el aumento a la pobreza hubiera sido mayor.